En este segundo paso lo que vamos a hacer es ingresar un tipo de dato particular que es el tipo de datos numéricos, es decir, que este tipo de datos va a ser tratado matemáticamente. En este caso, a partir de la columna de costo unitario, sabemos que todo lo que vamos a ingresar en esta columna para cada uno de los, de los ítems eh, o insumos a considerar en la tabla, eh, van a ser eh, datos de precios, entonces un precio sabemos que mm, va a ser operado matemáticamente para ser sumado, restado, eh, calculado en eh, porcentaje, hace, hacer de, este, sumatoria de precios, hacer promedios, entonces vamos a tener en cuenta algunas recomendaciones en particular. Eh, comenzamos con el primer ítem que es la mano de obra de oficial el costo por hora vamos a tomar un valor x cualquiera en este caso es anecdótico no es importante si los datos están actualizados o no porque lo mismo que funciona para un tipo de valor va a funcionar eh, para las variaciones de eh, datos que puedan haber de hecho, ustedes pueden tener construida una tabla con listas de precios en las que simplemente al actualizar el precio, aquellos, eh, aquellas celdas en las que se hayan eh, incorporado operaciones que toman de referencia ese valor, también se va a actualizar. Que es otra de las ventajas que tiene trabajar con planillas de cálculo. Vamos a considerar para este primer ítem un precio de 256 con 81 centavos. ¿sí? En este caso mmm, vamos a considerar que es un dato numérico y que va a ser operado matemáticamente. Entonces el tipo de dato no es texto, sino tenemos que avisarle a Calc de alguna manera que necesitamos que esto se identifique como un valor moneda, de dato tipo moneda. Para eso, en el panel lateral derecho, donde tenemos las propiedades y todos los paneles acoplables, fíjense que donde dice texto, podemos hacer clic en, en este signito menos, se convierte en un signito más porque se acoplan todos estos paneles. Eh, lo mismo con la alineación y los aspectos de la celda. Bueno, en el último ítem de este panel acoplable, tenemos formato número, ¿sí?, Seleccionamos y desplegamos en categoría los distintos tipos de dato número. Eh, tenemos características generales, tenemos datos de tipo porcentaje, de tipo fecha, de tipo científico, etcétera Pero en este caso, como sabemos que vamos a ingresar un precio, vamos a seleccionar el tipo moneda. ¿Sí? Esto también lo podemos seleccionar desde estos iconos que están acá. Si yo indico el tipo texto para un valor numérico, calc lo va a identificar como algo que puede ser igual que una palabra, o sea, no es un dato que vaya a ser operado matemáticamente. Si yo quiero operar matemáticamente un tipo de dato de valor numérico al que le he dado tipo texto, eh, va a devolvernos un error. En este caso, como hemos dicho, seleccionamos moneda, y elegimos también la cantidad de decimales que podemos ampliar perdón, o podemos disminuir. En este caso vamos a dejar 2. La cantidad de ceros previos o precedentes. Y podemos indicar, tildando o destildando, separador de miles. ¿sí? Para que nos identifique cuando tengamos cantidades superiores al, al, a mil. Eh, y el, podemos tildar para que cuando una operación nos devuelva un número negativo, inmediatamente le dé aspecto de coloreado en rojo. Al seleccionar el dato tipo moneda, inmediatamente se ha eh, cargado este aspecto a nuestro dato numérico, agregando el signo de moneda, el signo peso. Si hacemos lo propio con el ítem siguiente, que va a ser un valor de 185 22. Al siguiente le vamos a dar 734 pesos. Al siguiente le vamos a ingresar 340 con 40. Y al siguiente le vamos a dar 718 con 16. Bien, vamos a hacer hasta ahí, para explicar lo que queremos explicar. Estos valores se han ingresado y no tienen el formato de tipo texto. Solamente lo he aplicado a la primer celda de esta columna. Tengo un recurso que es el de copiar las propiedades y pegarlas a un rango de celdas. Eso es lo que voy a hacer seleccionando en la barra de herramientas superior el icono de pincel de formato, teniendo seleccionada la celda con la dirección que tiene eh, la, el tipo de aspecto que a mí me interesa copiar, lo selecciono y simplemente lo aplico arrastrándolo. Puedo arrastrar incluso hasta las celdas en las que todavía no he cargado datos para que se agreguen posteriormente, se aplique, perdón cuando ya haya cargado eh, los datos a futuro ¿sí? Esto es fundamental tenerlo presente para poder operar después matemáticamente con referencias ya sea eh, relativas o absolutas en una eh, tabla en la que desee operar estos valores.